Eh, igual la gente dice un nuevo capítulo capítulo, esto es un nuevo vídeo un vídeo de un turnet Estamos aquí en la nueva versión de la 3.23.9.3 Y bueno, no he hecho aún ninguna actualización eh, Ya la traeré, intentaré traer uno de estos días, ¿vale? Y es mirando eh, el nuevo mapa, que es donde vamos a estar ahora eh, Viendo las armas que han metido nuevas, ¿vale? De este nuevo mapa, este vídeo es acerca de las nuevas armas Que me interesan más que el mapa en sí, porque... Este mapa es eh, un mapa que va a ser eh, lo que sería como, como el de, el de Búnker Arena. El 28 de mayo, creo, sí, 28 de mayo, eh, va a desaparecer el mapa de Irlanda. Pero bueno, seguramente las armas las metan en alguna otra cosa, no se ponen armas en este juego, porque sí, tienen que tener alguna, alguna explicación. Eh, bueno, como podéis ver, me, me he comprado esta cosa de aquí, esta corona esa verde, que está bastante chula. Eh, y bueno, pues vamos a verla ahora también en game y os enseño las nuevas armas. Vale, pues ya estaríamos aquí. Eh, vamos a empezar a spawnear las armas. ahí tenemos las ideas y las la que tienen miras así interesantes. Tengo aquí. Tengo aquí la PayPal Bunker, la estaba modificando, no me gusta. No me gustará aquí que le he puesto. La verdad es que no, no le pega mucho. Voy a... Voy a cambiársela. Sí, probablemente se ha cambiado. Es que aún no lo había visto. Y el Shaguetoff. No, el shawetov sí me gusta. Sí. Este amarillo... Mmm, amarillo dorado, se podría decir. Está está chula, está chula. Vale. Bueno. Vamos a... Vamos aquí. A ver. Vamos a empezar por esta, vale Vamos a copiarlo, vamos a poner Barra GIF Y lo escribimos Espérate, quitando esto, gracias Bien Primer arma, esto lo vamos a, a Mover aquí abajo, vale Ahí, perfecto, primer agua Arma, eh, Wessel Vale eh, Tiene modo auto Burst y safe, vale Ahí semi los tiene todos Vale, eh, me imagino que será una metralleta, ¿no? Sí, es una metralleta. Vale, que al parecer... Eh, bueno, tiene, tiene buen daño, ¿no? Coño. Uno, dos, tres, la pierna. Bueno, no está mal. Esta es la huesera, es una metralleta. Y se la puede poner en todos los modos que queráis. Vale. Ahora vendrán los zombies para acá. Igual, mira, se han quedado ahí. Perfecto. 39. 39. Vale, esto es Orel. Una pistola tiene auto y. Sef... ¡Ay, ah, semi! Tiene semi. No, semi. Auto. Ah, que puede ser metralleta. ahora oh, Una pistola metralleta. ¡Qué bueno! Una pistola metralleta junto a la cobra ahora vale, a ver quiero ver cuántos en la cabeza si le doy. vale mata de uno en la cabeza por lo que estoy viendo sí mata de uno en la cabeza y eh, en la pierna pues me imagino que se matará de tres vale Orel vamos a ir apuntando los nombres Orel y Huesel vale aquí me he puesto aquí arriba por si se le da por pegar, Wessel y Orel, bien eh, 15.041 vale. 15.041 el arma es eh, Cobalt esta es la mira, por cierto no sé si habéis visto la mira de este arma como se ve cuando apuntas creo que sí, le he enseñado, pero vamos se ve así, vale y esta que es la Cobalt se ve muy parecido Y esto me imagino que será un Franco, ¿no? Semi Safety, Semi, Safety Sí, Semi Vale Eh... Necesito Zombies Zombies, Zombies, Zombies mal vale, que, que, que suave suena, ¿no? Vale, a ver La pierna Uno Dos Vale Es como un saber todo, diría yo ve la velocidad sí es rápido Vale, y la cabeza, pues, me estará de uno, ¿no? Sí Dos eh, eh, Vale, se podría decir que Más o menos rápido Se llama Cobalt, es como un, es como un saber todo Vale Pues vamos a venirnos aquí Y vamos a poner a este Oye, ¿qué ha pasado? Eh, a ver Cobalt Tío, ¿Y esta escalera Cobalt, Wessel y Orel Wessel y Orel Wessel, Orel Y Cobalt Vale, right, por favor, quédate ahí gracias. Vale, 44 44 Esto es el Dagger, que es un sniper Que te viene ya con mira y todo Que es una mira... ¿Qué? Vamos a ver la de esto Vale, una mira por 6. No por 7, es por 6, es un poquito menos. Pues está muy bien, ¿eh? Se llama Dagger. Es un franco de semi-safety. Claro. Como debe de ser. Y vamos a probarlo. Uh, me gusta cómo suena. Y es de ese rojo. De ese rojo, por lo que veo. Es. Franco de es rojo, vale, en la pierna matará de una en, la... en el cuerpo, sí En el cuerpo, sí, en la pierna, no En el brazo, en el brazo tampoco Vale, bueno, mata de una cuando quiere, eh También hay que decirlo Vale, este es Dagger Franco Dagger, ahí tengo, tengo a los zombies que no hay ningún sitio así interesante al que moverse mucho. Vale. Esto es el dagger. El 44. Y bueno, y la mira del 44. Que la he apuntado. Es eh, 15.046. Vale. La mira, la por 6 esa. Vamos con el 48. Eh, aquí. 48. Vamos a copiarlo. Y tenemos... Hospitality. Y viene con una mira. ¿Esto que es? Cosa más fea, ¿no? Eh, ¿Qué es esto? Sí, vale. Más o menos. Vale, ¿Qué, ¿qué modo tiene? Tiene auto, safety y semi. Vale, tiene todos. Vale, aquí, por, por lo que parece, todas las armas tienen de todo. Vale, y será de daño... Sí, daño intermedio. Es un... Es un... Es un subfusil. Por lo que veo. Y hombre, y tiene, y tiene buena cadencia de Para, me imagino, ¿no? Sí, es como. como una AK, ¿no? ¿Lo tenía yo. Es una Zubernakov pequeña. Lo que pasa es que viene con esta mira, que es más fea que la más. Esta mira es muy fea, tío. Vamos a ver, voy a intentar darle. al coche ese? Sí, tío, yo creía que era. Es, creía que era eh, el palito este largo que hay aquí. No, no. Uf, qué cosa más Fea, fea Mira, fea. Bueno, vale. Eh, ¿Cómo se llama? Hospitality. Bien. Hospitality. Hospitality, hospitality. No da igual, ¿no? Hospitality. Bien. Siguiente. Vale, hospitality. Y aquí la mira. Vamos a poner M de mira. se sobreentiende. Eh, vale. Ahora vamos a la 50. Eh, 50. ¿Qué es? ¿Esto que es? Follow Charge. Dios. Vale. Es épico. No, no es legendario. Es legendario. British Antitank. Ah, es un rifle antitanque. Vale. Por cierto, no he visto. Uh, ahora que me doy cuenta. Bueno, ahora, ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Quiero enseñaros también el, eh, qué balas usa cada una. Vale, esto es un rifle antitanque. Entonces si yo te disparo ahí te acabo de reventar la vida. Ese o es un zombie te haya dado en el pie. Sí, ¿Ah? sí, sí, sí, sí, sí, sí. Esto, esto, esto es tremendo. No se le puede poner mira. Ah, no se le puede poner mira. Buah, wow, pero eh, este es mejor Y modo, pues tendrá semi-safe, sí. Vale, un, un, un franco antitanque. Que se llama Hollow Charge. Vale. Eh, Hollow Charge. Bien. Perfecto. Y por último. El 53. ¿Qué sería? ¿Esto qué es? Oye, ¿por qué apunta tan raro? Aunque tarda apuntar mucho, ¿no? Es... es esto, esto era esto era para mí legendario, pero es mythical, claro. Vale, yo aquí me, me lío. Mythical. Eh, mmm, vale. Es un rocket launcher. O sea, eh, mmm, se ve... Me cago en la puta, oye, esto va muy recto, ¿no? ¿Tiene caída? A ver, tiene caída obviamente Porque es un, es un cohete Pero mi cago en la puta, que poca caída Esto tiene muy poca caída Vale, ahora vamos a hacer Lo siguiente cómo se llama? Jutgement Jutgement Jutgement Vale Jude Vale, vale, vale Bien, vale, lo que yo quería ver Era lo siguiente Bien Vamos a empezar a exponer otra vez Bueno, no, no lo vamos a espalnear Si hacemos por aquí Vamos a coger esto Vamos a coger esto Esto Esto ¿Qué más me falta? Tengo son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 armas han metido. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo la Huesel, que es esta. La Orel, que es esto. Tengo. Eh, Dagger. Tengo aquí. La Hospitality. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, y me falta la Cobalt arroba gif 1 eh, no 15041 gif 15041 esta es la que me queda vale perfecto vamos a ver eh, los accesorios que se le puede poner a cada cosa vale a ver a esto nada al lanzacohetes este nada a este se le puede poner tactical vale no da igual no vamos a no vamos a hacer ninguna demostración al cobalt se le podrá poner mira Mira, se le puede poner. Y también se le puede poner un grip. Vale. A la Wessel, yo espero que a la Wessel se le pueda poner muchas cosas. Sí, grip, tactical y barrel. Vale, se le puede poner todo Y también. Mira, perfecto. Eh, al antitanque, ya habíamos dicho que nada. Se puede poner nada. A esto, se le puede poner barrel y tactical, no se le puede poner cargador hay eh, que ir grip y al dragger uh, si se le pudiera poner no no se puede bueno eh, táctica al grip y bueno y mira que yo la verdad es que preferiría una una por 8 a la que tiene esta que esta es como muy chica tío muy chica vale eso es lo que lo que cada uno eh, los accesorios que puede ponerle a cada uno, ¿no? Los attachments. Ahora vamos a venir aquí y vamos a ver lo, cómo se recarga. Vale, el dagger es high caliber. Vale, es high caliber, es decir, que este arma hace daño a estructuras. Vale. vale, el dagger es high caliber, perfecto. A tirar esto. Esto, hombre, esto es high caliber, seguro, pero vamos a. A poner otra vez aquí, ¿vale? High Caliber Military, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. Y este, el de Dagger, también es Military, ¿vale? Estos dos usan la misma. la misma. misma bala. Bien. Cargador de este arma. Este es militar, ¿vale? Este arma se recarga con balas militares, la Wessel. Ahora, el Cobalt. nos ha gastado una bala. Suena un poco fea, la verdad Esto tiene que ser um, Civilian o algo así oh, Lo sabía Civilian Civilian bala Es un Es un franco que a ver, no está mal Para empezar Pero No es tan tan potente Vale Y lo que yo quiero ver es Este arma No sé cómo se recarga eh, vale, vamos a hacer una cosa, ¿verdad? 520, si no me equivoco, que era el rocket, exacto No No sé cómo se le carga este arma Yo lo siento mucho, pero no sé cómo se le carga El Jugegment, este, no sé cómo se le carga Vale eh, Esto, cargador ranger, ¿no? Por lo que veo, si sí, es un cargador ranger normal Así que esto nada Si ya hemos mirado, si ya hemos mirado, esto no se puede Y lo que nos quedaría sería La pistola Que utilizará Balas Ranger Balas Ranger utiliza Vale, la pistola Aparecerá junto a esto seguramente El Cobalt este aparecerá por aquí Lo podréis encontrar por aquí Este y este serán más complicados de encontrar Y este igual Y este pues aparecerá eh, bases, militares y zonas de esas. así que nada, bueno, vamos a coger ahora y os voy a enseñar cómo meterle un camuflaje a por ejemplo, así, la que más, la que más me ha gustado es esta, la Dagger esta así que vamos a ponerle un camuflaje a, al franco este vale vamos a venirnos aquí a un túnel propiedades archivos locales, ver archivos locales bueno, esto ya lo habréis visto en el anterior vídeo que hice, vale y abrimos dos Para que sea todo esto más cómodo ¿Vale? Movemos esto aquí Y ahora voy a abrir aquí Esto Bien eh, Aquí están las armas que me quedan por poner Vamos a copiar este ¿Vale? Eh, Cryptic Timberwolf Bien eh, Buscar ¿Vale? y vamos a poner cryptic timberwolf esta es la King eh, del, ar del arma 109 bien y ahora eh, yo he comprado varios rake no habíamos dicho así que vamos aquí a buscar eh, forest fall rake vale le vamos a buscar y aquí está forest fall rake y te mide está puesta la idea de la nailgun pero nosotros no queremos la Nailgun. La Nailgun la vamos a mandar un poco diciendo a la mierda. Vamos a poner el eh, nuevo arma. Que es 1544. Porque esto sería el Franco. Entonces ponemos aquí 1544. Y este era de la Cobra. Pero no queremos el de la Cobra. Queremos el del... El del de, el de, el de Timberwolf no es 1544, es eh, 15044. Eh, vale, que, que lo he leído yo mal. Vale, entonces tengo aquí el Forest Fall Rake. Que si luego me spawneo el 1544, me va a dar eh, la Scream Cryptic eh, Timberwolf. Y en eh, el arma este, y además podemos ponerle un efecto. Podemos poner el 5, que si no recuerdo mal era Shiny. Pueden mirar todos los efectos. Ah, si buscáis aquí el nombre del efecto eh, Buscáis cualquier arma, la que sea Por ejemplo, eh, Burning, ¿vale? Burning creo que era el 1 Aquí os sale Burning, Pantone, Timberwolf Esto da igual, solo miráis el ítem efecto Y de aquí lo podéis copiar, ¿vale? Total, forestal Rake Y vamos a, a mirar ahora la skin del de Franco A ver cómo queda Vale, estamos en el unturnet Ahora vamos a venirnos aquí a Play eh, a ver, Survivor Inventory Y me voy a ir al final Que es donde tengo yo las cosas estas, ¿no? Bueno, casi al final eh, Forest fall Rake, ¿vale? Este sería, si damos a Inspect Aquí vais a ver el arma Con la King ¿Vale? Y que veis que tiene el Shiny Además eh, A ver, tengo otros más, ¿vale? Esto sería la Nailgun con esta skin y tengo más este no me acuerdo que era así ah, el vale bueno, que me ha dado mucho coraje tener siempre sabetó y no que no tuviera skin y este sería la skin eh, hombre estaría mejor que mejorarlas eh, para buscar unas skin que le quede mejor porque hay algunas que bueno se ven muy feas ¿no? pero bueno vamos a mirarla de todas formas el este no que es el que, que es el que hemos el que hemos creado Vamos a irnos a Flay sin el player. Y bueno, vamos a meternos en otro mapa. Vamos a meternos en Washington. Venga. Vamos a meternos en Washington y nos spawneamos el, el arma. Arroba eh, aquí. 5044. Y aquí lo tendríamos. Bueno, aquí está bien también además mi Burning Knife el military knife, pues igual y aquí tendríamos el arma, la dagger el dagger es así, azul con esto, la mira esta bastante, bastante chulo a ver, la mira sí me gusta, pero es que como muy chica, no si le pongo arroba gif pues, arroba gif eh, a ver, voy a dar 300, ¿vale? Se esta, esta skin también se la podría poner a algún arma, pero esta skin la tengo yo. Esta skin es legal, se podría decir. Si pongo la mirada de Se esto se amplía, ¿veis? Es como. La mira, la mira. Esta es como chica, tío. Es muy. Es muy. Muy extraño, pero bueno. Es un buen arma, la verdad. No nos vamos a engañar, es el, el franco de, de esta actualización y eh, mola, eh, mola, está bastante bastante bien, no, no lo vamos a negar. Habrá que acostumbrarse un poco a la mira, eh, pero bueno, por ahora, eh, tampoco, a ver, tampoco es totalmente diferente, eh, es extraño pero no es lo más raro que hay. No por porque antes no he matado a un, de un golpe. Se lo todo de un golpe, pero bueno, este sería el franco eh, y la skin. Yo espero que os haya gustado el vídeo, si queréis más vídeos de un túnel, ya sabéis, dadle a like y yo os lo traeré. Así que nada, lo he dicho, que este capítulo, espero que os haya gustado y adiós.